cafecito. Bueno, nos vamos con eh, la Javi Estuardo. Vamos a tomar contacto con ella otra vez porque hace, hace un momento, un, momento no sé, un par de minutos carabineros, detuvo al presunto autor del incendio que dejó a madre e hija fallecidas en la comuna del Bosque. Ya está Javiera, como siempre, con todos los antecedentes. Javi, contigo. Sí, Rodrigo, nosotros nos trasladamos hasta la 39 comisaría localizada acá en la comuna del Bosque porque hace solamente en minutos funcionarios de carabineros confirmaron la detención del presunto autor de este, por lo que se investiga, homicidio y femicidio ocurrido durante la madrugada de este sábado acá en la comuna del Bosque. Se trataría de un hombre de 47 años con antecedentes penales previos que habría asistido hasta este lugar y de acuerdo a información también proporcionada durante esta jornada por parte de carabineros, esta persona se encontraba con hálito alcohólico al momento de realizar este acto eh, justamente. De acuerdo también a información proporcionada por funcionarios de carabineros, hace solamente en minutos se eh, confirmaron que eh, además esta persona habría confesado hacia los distintos eh, familiares ser el autor de este hecho, por supuesto un tema que actualmente se está investigando, Rodrigo. Eh, ¿podemos, podemos hacer un resumen, contextualizar, el público es muy distinto al que teníamos en la mañana, también hay mucha gente que se ha ido sumando a nuestro noticiero, son las dos y cuarto, Javi, podemos, porque tú has hecho el recorrido al inicio, fuiste al mismo lugar y ahora estás con Carabinero, o sea, tienes el puzzle completo, por favor, Javi. Sí, por supuesto, Rodrigo. Bueno, todos los antecedentes que acabamos de entregar con la, la detención de este presunto autor es por un hecho que ocurrió durante la madrugada de este sábado, específicamente a eso de las 13 de la mañana en la comuna del Bosque, donde madre e hija terminan falleciendo producto de un siniestro, un incendio que ocurre precisamente en aquella comuna. Esta persona, este presunto autor de 47 años, se va hasta este lugar localizado en calle San Martín, esto en la comuna del Bosque, donde comienza y de acuerdo a información información entregada por vecinos comienza a gritar y a realizar amenazas hacia la mujer de 50 años, ex pareja de este hombre, mencionando justamente que le iban a quemar la casa. Bueno, este hecho finalmente y lamentablemente sucede durante la madrugada de este... Sábado específicamente donde las mismas personas se encontraban localizadas en el segundo eh, piso de su domicilio, por lo que mismo no pudieron escapar de aquel lugar ya que las ventanas de este mismo segundo piso se encontraban con distintas rejas. Eh, una madre de 50 años, ex expareja de este hombre de 47 años, junto a su hija de 21 años eh, terminaron falleciendo producto de este siniestro que ocurre en, en la comuna del Bosque debido a que no logran escapar pese a la intensa ayuda que realizaron los vecinos en aquel lugar. El trabajo, por supuesto, que realiza bomberos en aquel lugar. Una noticia absolutamente lamentable que ocurre durante la madrugada de este sábado, Rodrigo, en donde es un hecho que actualmente se está investigando por homicidio, justamente en el caso de la joven de 21 años y por femicidio. Estaríamos hablando de un agravante más en esta ...en materia debido a que esta mujer, esta mujer de 50 años, era ex pareja de este hombre de 47 años. Sí, qué lástima. Y, y hoy tuviste también declaraciones de los vecinos, Javiera, en la zona estamos mostrando la ...Gaby pone en pantalla junto a Carla, junto a la Maca, todo el trabajo visual que tenemos ahí. Eh, las imágenes que pudiste recabar hoy día en, en, en la zona que fue incendiada. Las reacciones de los vecinos que me imagino que no se imaginaban lo que iba a suceder considerando también que ellas, eh, ellos conocían a, a la mamá y a la hija también, eran muy familiares del barrio. Exactamente, Rodrigo, pudimos conversar con distintos vecinos de aquel lugar, nos mencionaban que era una familia que venía viviendo hace mucho, mucho tiempo, mucha cantidad de años en aquel lugar específicamente, por lo tanto era una comunidad bastante cercana, nunca se esperaron que ocurriera este tipo de hechos, mucho menos que una amenaza se terminara concretando en la madrugada de este sábado. Estaban bastante afectados no solamente los vecinos, sino que por supuesto los distintos familiares que al conocer esta noticia... Sin duda todos se quedan sin palabras porque estamos hablando de un nuevo femicidio que está ocurriendo a nivel nacional producto de una persona que concreta una amenaza de realizar un incendio al interior de, de su domicilio, Rodrigo. Un hecho que, por supuesto, está siendo investigado, está a cargo por parte de la Brigada de Domicilio de la Policía de Investigaciones y se espera ya que los próximos minutos el Ministerio Público sea apersonen específicamente hasta el sitio del suceso para conocer en detalle todos los antecedentes de cómo ocurrieron los hechos. Eh, ¿Y dónde detuvieron a este presunto femicidio? ¿En qué lugar? Sí, nos habían dado una información, nosotros fuimos a investigar y se confirmó esa información. Esta persona fue eh, detenida durante la jornada de esta mañana en la comuna de San Bernardo. Estaba localizada al interior de una casa de distintos familiares en donde ahí, en ese mismo momento, se lo confiesa a una de sus sobrinas específicamente ser autor de este delito. Pero por supuesto, para tener mayores antecedentes respecto a esta materia, pasemos inmediatamente a revisar las declaraciones efectuadas hace un par de minutos por funcionarios de Caracol. Carabineros confirmando la detención de este presunto homicidio. Carabineros eh, comienza a realizar diversas diligencias con el objeto y el propósito de encontrar al autor de, de, del, del lamentable episodio que le acabo de señalar. Y eh, se entrevistan un, un, un par de testigos, los cuales se señalan al, al, al autor y se logra dar con el paradero de, de, del incendio, el cual eh, según la versión de los testigos y de un hijo de él. Que reconoce que habría sido el autor de, del incendio... ...que provocó el fallecimiento de estas dos mujeres. Eh, bueno, a, a, al final entonces, Gaby, con lo, que dice, Javi, con lo que dice Carabineros... ...y lo que mencionaba visualmente la Gaby... ...que te ponía recién al, al, en, en las imágenes previas a tu comentario... ...antes de la declaración de Carabineros... ...es una conclusión de un tema que, que ya está llegando a su fin... ...por lo menos esta parte que lamentablemente tal vez es la más dura... Y lo otro es el, el incendio. Ah, ¿Te corriste, Gaby? ¿Qué pasó, Javi? Sí, es que por supuesto hay bastante tránsito vehicular ah, no, no, no, están realizando ayer, claro. investigaciones, nosotros estamos en medio de una comisaría, Rodrigo, y por supuesto los funcionarios de carabineros tienen que realizar sus labores bastante importantes diariamente, estamos en una investigación en estos momentos eh, por lo tanto se, se entiende este no, tránsito no, no, no que entendí. estábamos viendo precisamente me en estos momentos acá en la 39 comisaría de la comuna del bosque Sí, me, me preocupe por ti eh, Javi, eh, de, el incendio absoluto controlado, te lo preguntaba hace un rato, por si hay gente que tiene esa preocupación, no hay problemas con las casas colindantes, ¿no? No, Rodrigo, el incendio fue controlado eh, por funcionarios de bomberos y también por los propios vecinos. Durante la madrugada eh, las imágenes dan cuenta que solamente fue una casa afectada, la casa justamente de estas dos mujeres, madre e hija de 50 y 21 años, eh, pero el resto de las casas eh, no, no fueron afectadas debido a, a este siniestro. No, no. Llegó bomberos a tiempo finalmente para evitar esta propagación, pero lamentablemente eh, tenemos esta información... Eh, ...sobre este homicidio y este femicidio que se está investigando en estos momentos. Muy bien. Muchas gracias, Javiera. A la una de la tarde sigues con, con, con la Natacha, me imagino, eh, profundizando en esto. Gracias por todo, amiga querida. Buenas tardes. Chao.